Hola, hoy en mi canal de Youtube veremos eh, donde solían matar a los grecos, los árabes cuando venía alguien que no estaba eh, de acuerdo con su religión o con, sus co o con su... bueno, que estaban en la guerra y bueno, pues que le mataban Mira, están todavía las marcas Aquí están las marcas de cuando les, les ponían aquí y ¡zas, zas, zas! con la cuchilla le cortaban... La cabeza y adiós. Aquí está un, bueno, una cruz en homenaje, porque es que esta cruz es cristiana, en homenaje a lo que solieron, solieron hacer los musulmanes. Todavía están las marcas de sangre. Bueno. Como seguro que decís, me lo comentáis en los comentarios, hacer lo que queráis, diréis, Estos son, esto, esta piedra no es roja porque haya marcas de sangre. En realidad sí, no es, no es que sea así el mineral, es un tipo de piedra, un tipo de caliza que absorbe, absorbe los, los líquidos y toma su color. Aquí hay marcas, mira.